En esta actividad vamos a ver también pues, un ejemplo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Para eso vamos a pensar que, que una clase como la vuestra se va a pasar un día a una ciudad no muy lejana, pero lo suficientemente lejos como para tener que hacer noche allí. Y allí pues, salen de fiesta por la noche y resulta pues que una chica de esta clase, que se podía llamar Lola, por ejemplo, podía ser un chico y se podía llamar de cualquier manera, pero hay que ponerle un nombre pues allí conoce a un chico y decide tener relaciones sexuales sin preservativo con, con un chico, que lo hemos llamado Pepe, un chico que conoce allí, que no era muy promiscuo, solo había estado antes con dos chicas teniendo relaciones sexuales sin preservativo, esta iba a ser su tercera relación sexual sin preservativo. Bueno, eh, ella en principio no, no lo veía muy claro, no quería tener relaciones sexuales sin preservativo con este chico, pero al final pues pues accedió. Entonces aquí vemos no Lola y Pepe. Ya digo que Pepe antes solo había tenido relaciones sin preservativo con dos personas. Vamos a llamarlas Teresa y Ana. Ya digo que los nombres es lo de menos, ¿no? Pues por llamarlo de alguna manera. Estas chicas también antes habían tenido relaciones sexuales sin preservativos con otras personas. Por ejemplo, Teresa, con Miguel, Antonio, con José y Ana, con Julio y con Manolo. Por decir nombres, ¿no? Sería lo de menos. Bueno, Antonio también estuvo con un, con un par... Eh, ¿no? José hemos puesto que tampoco Julio, bueno, ya veis, tampoco ¿no? El caso es que, que María a su vez había estado con otro que se llamaba Luis, por ejemplo Rosa con Enrique Bueno, lo que quiero que veáis cómo se va extendiendo esta, estas ramas no Juana, por ejemplo, vamos a pensar que sí que estuvo con, con unos cuantos Bastantes Y a su vez, alguno de, estos, de estas personas tuvieron relaciones sexuales y preservativos con otras personas Y estos a su vez con otras De tal manera que veis que aunque la probabilidad de que Lola y Pepe, bueno, de que Pepe pueda transmitir una enfermedad de transmisión sexual a Lola, pues sea un poco difícil, realmente es mmm, más fácil de lo que parece, porque le podría haber transmitido la enfermedad a cualquiera de todas estas personas que aparecen en la parte derecha de la imagen. Vamos a pensar que uno tenía el SIDA y esa enfermedad, bueno, el SIDA, o cualquier otro tipo de enfermedad de transmisión sexual y esa enfermedad se va transmitiendo, pues, de uno a otro hasta que le llega a Juana de Juana se la pudo pasar a Manolo Manolo a Ana y Ana se la pasó a Pepe y Pepe pues fue el, el que en último lugar pues se la pasaría a, a Lola y Lola pues al final pues se vería pues, afectada por por esa enfermedad ya veis que aunque las probabilidades de que él, bueno probabilidades eh, pensar que Pepe pudiera tener una enfermedad de transmisión sexual, podemos pensar que es difícil, pero realmente es como si Lolo hubiera tenido relaciones sexuales sin preservativo, no solo con Pepe, sino con todos los que están en el lado derecho de, de la imagen. ¿no? Entonces, eh, pues eso, la probabilidad, hemos visto que aumentaba considerablemente. Ahí lo tenemos.